Para presentar a nuestro próximo invitado Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso claro que sí. Ya bien. nosotros Adolfo Bienvenido Adolfo. Pero no estás solo por lo que veo Adolfo No, no, un invitado de lujo. Siempre ando acompañado es? Por esos personajes que Hacen que los niños disfruten Un momento mágico en sus vidas Así que, es que sí Trae muy buenos recuerdos, uno siempre se llevó En momentos memorables cuando era chiquito No De, sí. de estos shows de hitteres, de la magia que tienen Sí, incluso hay que cambiar esta idea de que solamente los niños o niñas tienen que ver títeres. El teatro de títeres es Totalmente. para chicos Por supuesto, y grandes. Para todas sin duda, sin sí. dudas. Y esto es en el marco de un gran festival que se llama sí, La Sí, La edición número 28 del Festival de Títeres La Tía Tomasa. Ajá. Les contamos que nosotros venimos de la zona este, vivimos en el departamento de Rivadavia y de ahí hacemos sede para toda la provincia. En este momento estamos trabajando en el Departamento de La Paz, Perfecto. en Guaymallén, en Godoy Cruz, y en La Valle, y en Rivadavia, obviamente. Transforma Acá. Bestia es una de las obras Sí, wow sí, Ese, Ya como que me dio miedo No, sé si no, no, no, no, de ninguna manera <ríe> de, Tenemos que mandar el mensaje de, de, de disfrute y de placer en esta obra de misterio uh -huh. eh, Conociendo el castillo del conde Drácula ¡Apa! Pero con mucha alegría y con mucha ironía Con un despliegue artístico de vestuario, de títeres de muñecos y de actores y actrices Que van a estar el sábado 4 en el Teatro Bianchi de mi pueblo, Rivadavia ¿Ah? A mm. las 21 horas Y el domingo en la nave Uncuyo Perfecto. a las 18 horas Excelente me No me digas que lo trajiste a Drácula porque me muero ¿Quién es? No Ay, me no muero No, no, eh. es que no, claro, no la, es... Está en el sarcófago ¿Lo, claro. ¿lo presentamos? Sí, sí, por favor ¡Hola! Muy buenos días y mejor de mañana. vamos ¿eh? ¿Cómo te llamas? Yo soy el pirata diente de lata, el capitán de un solo ojo y de una sola pata. Oh. ¿Sabes qué me pasó? Andaba por el golfo de San Borombón y un tiburón. ¿Qué no. crees? Sí. No sé si te crees. Me comió de un mordiscón la pata. Oh. Después el brazo. Después el riñón. Y después el corazón. Entonces el titiritero, el flaco barbudo, fior y peludo, <risa> me prestó su cuerpo y su. Corazón. Y ahí aquí está. estoy, con ustedes, para alegrar. El... Oh, ¡Ay, más tierno es! Mira, vamos a poner ahí. La información en pantalla para que ustedes vayan wow. tomando nota, todas las familias que te quieran ir a conocer, Pirata, claro que sí. porque es el Festival Internacional de Títeres que se lleva a cabo hasta el 20 de junio. mira tenés, tenés todo días el tiempo, todos los días para ir. Ahí está la nave Uncullo esta propuesta, sino la gente del Este también podrá acercarse allí en Rivadavia, en el Teatro Bianchi. ...para presenciar con toda la familia lo que es este espectáculo. Magia, A ver si lo escuchamos bien ahora al capitán. Acá estoy, soy el pirata diente de Ay, lata. Menos mal. Pues el ah. capitán de un solo ojo y de una sola pata. Me encanta. Es brillante tu diente. Sí, te, se nota, Te, se nota, te, se te nota digo que, que queda pachero. Claro. Eh, ¿Sabés por qué es brillante? Porque uh. me estaba muriendo de hambre ah. en el mar. Sí. Y venía una latita de sardina y le pegué un bordiscón. Ah. Y la latita de sardina como diente me quedó. Claro, estaba vacía la latita. Vacía, qué claro. mala suerte. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> ¿Y ¿Y para ustedes practicar? van a ir a vernos. Sí, sí. yo Ay, oh, ¡Qué alegría, sí. qué alegría! Sí. ¡Claro que sí! No, que buenísimo, buenísimo. ¿Ustedes conocen el Teatro Bianchi? No, no que que ir? Un ¿cómo no? Están súper invitados para ir este sábado. Pero perfecto, ¿A ¿qué hora tenemos que ir? Pirata? A las 21 horas. Pregunten por el Pirata Diente de Lata y él sí. nos va a atender Muy bien. y nos hará pasar pero, para, Yo quiero saber una cosa. Sí, sí. ¿Es bueno el Pirata Diente de Lata o medio que se sale con la suya? Porque, ¿viste? Que los piratas, como. Claro, tienen Capita mala fama. Garfio, Uy, Do, tienen que, mala fama. No tenían muy buena fama, hoy, verdad acá. Mm, ¿qué pasó? Hoy, mm. hoy, ¿qué pregunta me hicieron Adolfo? <risa> ¿Qué les digo? ¿Cómo quieres decir la verdad? Pero si yo soy un pa. Oh, soy yeah. un pa. Se nota, tiene cara buena. ¿Tengo cara buena? Sí, tenés cara buena. Vete, Luca, claro que sí. Por ahí la primera impresión te puede asustar. No sé qué les pasó a ustedes cuando me vieron. Claro, el prejuicio del pirata Yo lo primero que vi fue, fue tu viento de lata Lo que más me llamó la atención ah, Como brilla Como brilla, viste ah, que ahora esta. se usan también los estrellas. ¿Sí? <risa> sí, sí, sí está, está, moderno, está moderno, está moderno Está muy niqui ese estilo, <risa> no, una cosa de loco Tengo que brillar para los niñes Pero claro, por supuesto te encanta ¿Vos tenés amigos, pirata? Oh. ¿O tenés un loro, viste, que siempre van acompañados? Claro porque en, en la obra que hago yo Que se llama Lorena y el pirata diente de lata mm. Aparece un loro ah. Que justamente ese lorito Es el que me roba la carta de amor ah. ¿Y ¿De quién? ¿Estás enamorado, ¿Estás enamorado pirata? Eh, claro, estoy enamorado de una doncella Que ¿Eh? viene en una botella ah. Y esa botella, que es una carta, sí. me la trae el cartero pirata. Ajá. Y el cartero pirata es el flaco, barbudo, fiero y peludo que está tras mío. ¡Oh! ¡Apa! Y bueno, y ahí llega el barco el cartero con mi carta de amor y se producen esos conflictos que generan las emociones de todos los niños. Pirata, dientes de lata, ha sido un placer enorme conocerlo. Sí, y me, me gusta canta. la moraleja, hasta los piratas se enamoran. Ahí está que... <risa> Viste vos que no confiabas en él, que nunca iba a cambiar, no. Acá hasta los prueba. piratas se enamoran. Es así. Bueno, gracias, Clarita, gracias, Luca. Qué lindo haber estado con ustedes para que la comunidad de Mendoza vaya a disfrutar del Teatro de Títeres. Pero Pero claro que que sí. El aplauso para el pirata y para Adolfo. Gracias. Gracias por venir? parece que repitamos la invitación, que repasemos las fechas, lugar, hora, Buenísimo. todo para que Buenísimo. no se lo pierdan? Eh, los esperamos en el Teatro Bianchi el día sábado 4 uh -huh. a las 21 horas ¿Sí? y el domingo 5 a las 18 horas en la nave un Me encantó qué lindo, gracias Tiempo. Muchas gracias. Y que por no favor. muera, ¿no? Este arte que viene sí, de años y años, porque es una cosa bellísima y súper atractiva. Y para los grandes también, como decía, no solamente los niños, para todo el público. Si nosotros acá te... felices, te digo. Te estamos <risa> Nos encantó. Gracias. Un gusto tenerte. A ustedes, gracias. Chao, chao. Un beso para todos los mendocinos y ah. mendocinas. Y con todos los éxitos. Ah. Feliz. Gracias. Me encantó. Muchas gracias, gracias por venir. Bien.